es muy complicado Y si me pillan me vuelto y a lado. Cuidado, cuidado Tú sabes que estoy un poco imputado Cuidado, cuidado Tú sabes que estoy un poco imputado